Ahora vamos a presentar a nuestra compañera Muy Marta bien. Mamani. Buena jornada de jueves, Marta, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia del M7? Acá ya mejor, así que... Van a tener que aguantar un poco mi bifonía pero bien, bien, bien, bien, está bien. Bien, bien, bueno, pero esas cosas suceden, hay mucho aire acondicionado, mucho calor, mucho aire, mucho ventilador, pileta, bueno, todas esas cosas después complican. Mucho cambio de clima. Exactamente, ¿eh? exactamente, pero vamos ahí con el té de jengibre, Recuerdan que lo, lo dijimos muchas veces y sí. con eso ya, ya estoy mucho mejor. Muy bien. Eh, jengibre y limón, bien. que las recetas las pueden encontrar ahí en las redes sociales. Eh, y bueno, y hoy un tema muy muy importante, ¿por qué? Porque eh, hoy vamos a hablar del mal, pero ¿cómo protegernos del mal? Porque decimos, ¿qué será? ¿Qué, qué tengo? ¿Me hicieron mal? Escucharon muchas veces eso, ¿verdad? Me hicieron un mal, no sé qué me pasa, me duele la cabeza, me duele esto, me duele lo otro Pero, ¿qué hacemos ante eso? No es necesario eh, estar exactamente así como decimos o como pensamos con algún hechizo o algo y acá, recuerde, y lo recuerdo a la audiencia, que no estamos hablando ni de esoterismo, ni en contra de la religión, ni nada de esto, o sea, nada nada malo. Hablamos solamente de energías y cómo esto influye en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque somos energía, vibramos así en energías positivas, negativas, y como les dije, no es necesario que me hagan un mal, que me me agarren un muñeco vudú con alfileres para que a mí me llegue algo. No, simplemente a veces nosotros mismos nos generamos o nos genera esto otra persona. Las energías se contagian, o sea, energías positivas, negativas. Si yo estoy con baja frecuencia y viene alguien que está con una muy, muy baja frecuencia en energía y esa persona tiene como cierto resentimiento, tiene como todos sus problemas cargados, viene y yo... Me, me junto con otra persona e inmediatamente si yo no me bloqueo esas energías se contagian. Y pero muchas veces en el hogar también a nosotros mismos generamos eso o alguien de nuestro hogar. Porque siempre decimos que hay que evitar las peleas en el hogar, evitar las discusiones, llegar a casa bien tranquilos, en armonía. ¿Por qué? Porque Sí, un ejemplo, hubo una una pelea y la señora o el señor está cocinando y yo toda esa energía negativa, la eh, estoy cocinando eso eso y eso va brotando. O sea, yo después me voy a comer eso. ¿Y qué como? Todo ese odio, todo ese resentimiento, todo lo que yo cargué. Mis o sea, manos están hechas, con están llenas de poder. O sea, si yo voy y cocino ese odio, ¿qué pasa? Después siento a toda la familia alrededor de la mesa y todos nos sentimos mal, o no les pasó algunas veces así. Eh, y, y después me, me pongo a pensar, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué me siento tan mal? Mm. O, o a veces llega alguien que yo sé que no me quiere y viene con un hermoso regalo y me dice, mira, eh, te traje este presente o y, y a veces, muchas veces es algo para comer o para tomar. Entonces tengo que evitar, si yo sé que esta persona... O sea, viene con una energía negativa o tiene algún odio que yo sé que, que algo le pasa conmigo, uh -huh. y es para dudar, o sea, me trae un regalo, eh, ¿qué hago? ¿Lo consumo no lo consumo? Por ahí lo dejo, lo dejo, eh, supongamos lo dejo tres días y ahí sí, sí es algo que pueda aguantar esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Recién lo puedo consumir. Pero es mejor si no lo consumo, ¿sí? Claro. O, o cuando quiero hacer algo, supongamos me siento mal y voy a hacer eh, un té para una persona y esa persona, eh, yo estoy con más baja frecuencia y voy a darle algo a esta persona, obviamente que se va a sentir peor. O cuando estoy enfermo es mejor no hacerme yo los preparados. O sea, claro. o sea si tengo que, que sanar algo, y me tengo que hacer un tecito por ahí, algo, es mejor que me lo haga otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy enfermo. Entonces estoy vibrando en baja frecuencia. Si me lo hace otra persona que está bien, seguramente me voy a sentir mejor. Esas son las cosas que hay que tener mucho en cuenta y protegernos en el hogar, como ya dijimos, de en la entrada del hogar, con, con el laurel, recuerda que ya hablamos. Y después cosas simples, por ejemplo. Algo de mucha protección son sí. los baños. Los baños que recuerda que ya, ya estuvimos hablando también y un puñado de clavo de olor. ¿sí? Lo voy a sí. pasar por la licuadora o simplemente picarlos y hacerlos hervir. Y con eso, después de darme una ducha normal, digamos, desde el cuello hacia abajo, sacando, me voy a, me voy a dar una ducha con el clavo con de olor. Claro, de arriba hacia de abajo. Claro, claro, sí, siempre sacando, o sea, como tirando. To uh -huh. Toda la energía mala la voy sacando, sacando, y después tengo que limpiar bien el baño, o sea, donde donde cayó esta agua, ¿sí? Porque, y eso seguramente nos va a hacer sentir mucho mejor el baño de canela, eh, son ciertas cosas que son protectores, ¿sí? Si tenemos que ir a ver un trabajo, un baño de canela, si tenemos que ir a, a o por cobrar alguna deuda o algún saldo, el baño de canela el baño de clavo de olor cuando me siento mal, o sea, creo que alguien me hizo un mal o algo, pero en sí el mal, así como decir el mal en ese sentido, no existe tanto como lo creamos nosotros, más que todo generando como ese miedo, como ese temor que tengo a que me hagan algo, a que me llegue algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Eh, ahí ya estoy vibrando en baja frecuencia, entonces siempre tengo que estar prevenido y vibrar alto, vibrar en positivo, como decimos siempre. Si ¿Sí, se entiende, está ahí. Sí, perfecto. Eh, son, co son cosas que llevo, debo tener en cuenta, pero más que todo hago hincapié en esto de la comida y la bebida. O sea, si yo mismo o si una persona está cocinando esa energía negativa, seguramente me la va a contagiar entonces a tener cuidado con eso, con las discusiones con las peleas en el hogar, en cómo o, o si re recibir algo, ese ir y vuelta de cosas, no o sea yo yo si si temo de, de algo preferible no consumir Sí, lo regalo. Si sí, me, ¿Sí, me lo regalan, sí, ay, qué lindo, muchas gracias. Lo tiro. Sí, dice, hola Carlitos, ¿sabes? Te traje este regalito porque Pero bueno, si este me sabía que... ¿Qué me va a regalar? Eh, claro, si me... entonces... Si quiere que me, me vaya, yo, laca. O, o pasa... ¿sabes dónde pasa generalmente esto? Sí. En los trabajos, ah, en el trabajo. sí, mucha sí, con un Llega alguien con un caramelito, un bombón, mm. algo, y dice... Mm, Eva, ¿sabes qué? Te traje, mira esto, porque. Y, y se da muerte eso pero eso. ¿verdad? Qué raro. Claro. ¿Sí? Mm. Y, y bueno, y Eva queda contenta con el regalo y viene y lo come. ¿Qué, ¿Qué está comiendo? Esa energía negativa. Seguramente mira, al mira, otro día mira. o pasa algo, se siente mal, mm. o muchas veces eso va cargado de tanta envidia que hasta hasta se puede perder un trabajo por las energías negativas. ¿sí? O sea, ¿Es mío? Es, algo que existe, existe se los garantizo que existe mucha gente me dice no pero yo no creo en esas cosas sí. y después el tiempo viene y me dice sabes que tenías razón o sea eso era como lo dijiste y así es o sea no estamos hablando ni de brujerías ni de cosas nada nada la energía, energía negativa sí energía. exactamente es lo que va llegando y bueno y uno tiene que estar preparado para bloquear todo eso sí Bien. y siempre bueno si por ahí nos llegamos a sentir mal, tratar de, de salir y siempre pidiendo la energía del sol, de la luna, con las manos hacia arriba cuando nos acostamos a hacer un momento de meditación, recibiendo energía. La luna y el sol es, es lo más que nos puede dar, o sea, son los elementos que más energía nos pueden brindar y que a través de nuestras manos, o sea, nuestras manos son maravillosas, estamos súper cargados de energía y a través de ella también podemos transmitir podemos transmitir con buena, buena vibra cuando uno va a saludar, lo hace eh, transmitiendo eso, o sea algo bueno. Y se siente esa vibración, por más que, bueno, ahora por ahí nos chocamos el puño, pero también nos, lo podemos sentir cuando alguien viene con mala onda y me da como, y ya no es como un, un simple choque, es como más como con bronca, una piña te no ah, notar, te lo eh, notara exactamente. Una piña, sí. Exactamente, y bueno, ahí se siente. Mala Entonces empezamos bloquear, mm, bloquear sí. y mentalizar. Es decir, nada de esto me puede llegar, nada me puede tirar, nada me puede hacer sentir mal. O sea, mm -hmm. yo tengo que mentalizarme y hacer afirmaciones de poder, positivas, Bien. todo positivo. ¿sí? Bien, para aquellos que, ahí... que te siguen, que nos escuchan en este momento y que quieran saber un poco más de estas energías, pueden seguirte por redes sociales. Sí, sí, en el Facebook como Marta Mamani, Marta con A y en Instagram Marta Mamani 13. Cualquier consulta y me encanta escuchar los mensajes en el contestador de Bien. la radio, así que que sigan, eh, bueno, enviando mensajes, saludos, lo, lo que quieran compartir, ¿sí? Perfecto. Porque me encanta recibir ese cariño, es, es constante y bueno, se lo agradezco a toda la audiencia de LV7 y a ustedes, por supuesto, por la buena onda que tienen cada día, y vamos, arriba con la dosis justa. Gracias, Existeri Marta. Gracias, Marta. L. Te mandamos un besote Muchas. gigante. Gracias y ahí como mucho té de jengibre y limoncito. ¿eh? Por favor. Muy Exactamente, lo, lo estamos consumiendo. Parece. Gracias, Marta. Beso gigante. Muchas gracias.